¿Qué tal, tribu? Bienvenidos una semana más a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué pasa, peña? ¿Cómo han ido esas cosechas? ¿Dándole al trimming? Seguro que más de uno de vosotros no se ha podido resistir a probar algún cogollito antes de tiempo. ¿Y qué me decís, los atrevidos amantes de las sativas? Aún mirando de reojo el cielo por si llegan las tormentas, mira que sois sufridores... Yo, después de varios años con un montón de problemas con el oído y la botritis, este he ido sobre seguro y he apostado por algunas de floración rápida, como la Sugar Black Rose de Delicious Seeds, calidad asegurada. Mirad qué pepinos saca la Sugar, alucinas, y mirad cómo se ramifica. Y eso que la siembra fue tardía. Mm, ¡Qué aroma! ¡Poderosísimo! Toda una campeona para los amantes de las dominas. Estoy deseando probarla, pero ya sabéis que es mejor ser pacientes y curarla bien, que luego el año es muy largo. Lo que también estoy deseando probar es... La cata de bio era... ¡Bienvenidos a la Copa, hermano! A la gran cata popular hoy día, aquí en la hermosa isla de Menorca. Un ambiente muy tranquilo, muy guay. La verdad, estamos sorprendidos. Un ambiente increíble, en la naturaleza, rodeados de cactus, de buena gente, de buenos humos, buena música. Tenemos una línea bastante, bastante definida de cómo queremos hacer las cosas. Venimos aquí en Menorca, en la vía Menorca Navis número 4, con más y mejor. A ver si llega ya la cuarta vía Menor Cannabis. ¡Qué ganas! El día 3 de noviembre se celebra en Menorca una de las copas canábicas con más calidad en nuestro país. Interior, exterior, BHO, Hash y Rosin Lo tiene todo. Por si fuera poco, además de las habituales charlas que habrá en las que este año podréis ver a Miguel Jimeno, Oscar Paredes y José Afuera, tendremos el mejor rig de la mano de Mapuche Sound, Cali Arias, DJ Rambla, Charlie Green y Rapta. El mejor plan para este Halloween. ¿Quién se lo quiere perder? Por cierto, hoy también es noticia que nuestros compañeros activistas están en el Congreso con Podemos en el que se tratará el cannabis desde una regulación integral. Os contaremos todo lo que ha pasado muy pronto. Y el mes que viene, muy atentos a Colombia el Canna World Congress, uno de los eventos más importantes de Colombia y del mundo en cannabis medicinal, de carácter académico y comercial, para crear espacios de comunicación entre los actores interesados en el sector. Y recordad, ya está publicado el Marihuana News 76, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Y muy pronto, nuevos e interesantes contenidos desde Estados Unidos. Hasta pronto, chavales.